Bienvenido a Glitch Pop News, tu dosis de noticias al mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Cheque y te traigo las noticias de este fin de semana. Luego del último parche, Cyberpunk 2077 recibe más bugs en lugar de correcciones. Konami anuncia reestructuración. ¿Será este el fin de la compañía? Gracias a un mod ahora sabemos cómo sería Resident Evil 7 si estuviera al estilo clásico de Resident Evil. No olvides que puedes saltar a cualquiera de las noticias en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Esto es Glitch Pop News y comenzamos. El parche 1.1 de Cyberpunk 2077 se suponía que pondría por el buen camino a este título y acercarlo un poco a lo que siempre se nos prometió. Sin embargo parece que este parche no solo corrige algunos errores sino que también agrega otros más a la lista. Varios usuarios han encontrado un bug que rompe por completo el juego en una de sus misiones, en específico Down on the Street. Para poder avanzar en esta misión, nuestro personaje necesita recibir una llamada de uno de los NPC del juego llamado Goro Takemura, pero para nuestra mala suerte, al recibir la llamada de este personaje solo recibiremos una llamada en silencio, lo cual evita que podamos seguir en esta misión y por lo tanto no poder seguir avanzando en la historia principal. En un tweet, CD Red ha dicho que se encuentra activamente trabajando en este bug y esperan corregirlo lo antes posible. Aunque si tienes la mala suerte de toparte con este problema, también mencionaron algo que puedes hacer para avanzar y nunca está de más intentar pero es necesario contar con un punto guardado anterior a comenzar la misión. Como puedes imaginar, a pesar de los parches que continuamente liberan, los jugadores de Cyberpunk 2077 no están para nada conformes, y ahora estamos esperando que llegue el nuevo parche 1.2 que promete tener mejoras mucho más sustanciosas. Tal parece que este juego se está convirtiendo en la legendaria Hydra, y por cada bug que corrigen, agregan dos más. No lo sabemos, pero quizá no son bugs, tal vez son features. Konami ha anunciado una reestructuración dentro de la misma empresa, Dentro de la cual tres divisiones serán disueltas, sin embargo niegan que estos cambios afecten a la de por sí casi muerta división de videojuegos, aclarando todo esto luego de que un montón de fans comenzaran a especular que esta es la razón por la cual Konami ha estado demasiado ausente del mundo gaming. Esta historia comenzó con el anuncio que hizo Konami a los inversionistas, que entre muchas cosas menciona la reestructuración dentro de la organización, eliminando por completo tres divisiones de producto, todo con el objetivo, según Konami, de responder al mercado tan cambiante en el cual nos encontramos. Lo que más llamó la atención es que estas tres divisiones eran las encargadas del desarrollo de videojuegos dentro de Konami, por lo que obviamente todos comenzamos a especular que este era el último clavo que se necesitaba para enterrar de una vez por todas a Konami como productor de videojuegos. Sin embargo, un representante de Konami ha mencionado que este cambio solo representa cambios internos, y para nada dejarán de estar dentro del mundo de los videojuegos, y hasta ahora Konami no ha mencionado nada más. Konami, quien alguna vez fue uno de los gigantes de la industria, ha estado en silencio cada vez más en los últimos años, lo cual hace que un anuncio como este inmediatamente desate alarma entre los videojugadores. Actualmente se encuentran desarrollando PES 2022 y a punto de abrir un publisher de videojuegos de este lado del mundo, así que tendremos que ver qué es lo que pasa con Konami tras esta reestructuración. Nosotros lo único que podemos pedir es que si no van a hacer nada, vendan sus propiedades a alguien que sí le interese desarrollar, ya queremos ver más de Metal Gear, Castlevania y principalmente Silent Hill. Si algo nos ha quedado claro es que en muchas ocasiones los fans sienten mucho más amor por los videojuegos que los mismos creadores, y así es como fans de Resident Evil han mostrado un nuevo concepto en el que muestran cómo sería Resident Evil 7 si mantuviera el icónico estilo de juego de Resident Evil 1, 2 y 3, y luego de ver el resultado realmente hemos quedado impresionados. Gracias a un mod que permite posicionar la cámara en el mejor lugar que nos parezca, han logrado recrear la mansión Baker completamente en este estilo, además de darle un rostro a nuestro héroe Ethan. Así, luego de una buena edición de video y sonido, han sido capaces de mostrar lo que sería en este juego una realidad alterna. A pesar de lo emocionados que podamos estar, el creador de este video menciona que lamentablemente no es posible jugar de esta forma, y simplemente es una prueba de concepto de lo que podría ser. Esa no es la primera vez que el modder hace esto, ya que en el pasado realizó algo similar al darle el mismo look a los remakes de Resident Evil 2 y 3, agregando el clásico control de tanque.